Ramón Flores. Flores, quien dirige algunas comunidades en Vistel Valle y quien con él vamos a tratar precisamente cuál es la situación, cómo está hoy Vistel Valle y distintos aspectos que afectan a esa comunidad. Buenos días, Ramón, gusto de tenerte con nosotros aquí en De Mañana. Muchas gracias, buenos días a ustedes, Carolina, buenos días, siempre también. bonita, Qué elegante. Qué bueno tenerte acá, gracias. Sí, es. Y Yerjan hoy no está ni amado. ni amado. Sí, así es. Bendiciones a ellos, a los radios. A ellos le hemos interrumpido que ella sí. con gusto ha venido a acompañarme. Sí, claro. Ella está de vacaciones realmente. ¿Oíste pero que... en vista de que se presentara la necesidad de que salieran a resolver alguna Aquí estamos en la labor. Oíste que dije, radio escucha, la sí, costumbre. Sí, yo lo escuché, programa, pero ¿verdad? lo dejé Así ah, está, está muy bien. Está Los televidentes. <risa> sí, eso pasa. Francis, sí. me gustaría iniciar, porque sí. me interesa mucho Adelante. el tema de Vista al Valle, por eh, las características de, de, este, de esta barriada, la más grande de San Francisco sí, de Macorís. Sí. En estos días, nos daba la información a alguien de que han habido intereses de convertir o de quitarle eh, el, el título de barrio a Valle, sino de hacerlo un, un, distrito, un distrito por la cantidad de personas que quieren agrandarlo y demás. En ese sentido, me gustaría escucharte, y so, por supuesto, sobre la situación actual de la comunidad. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, eh, ya hace unos años que se ha venido mencionando esto, eh, obviamente tú sabes que eso es un proceso que debe ir al Congreso, eh, tengo entendido. Y eh, esta vez eh, nosotros estamos en una red social llamada red Soco Viva en Vista del Valle. ¿Red? Red social comunitaria, Resocoviva. Esta Re la dirige el so profesor Lely Santana, de la cual somos parte. Y nosotros como comunitarios hemos... He estado analizando esa situación porque si el gobierno eh, y el Congreso y el mismo ayuntamiento, el gobierno municipal, analiza bien la situación del Gran Vistelvalle, Valle, conglomerado de barrios eh, que lo compone, y los miles de habitantes, el Gran del Valle y toda esa zona tiene más habitantes que cualquier otro distrito municipal Juntos. que tenemos. Tienen, tú puedes juntar los tres distritos en tres distritos, si sí, sí. no tienen la cantidad de gente. Así es. Entonces, eh, vemos injusto la inversión o injusta, la inversión eh, comparando la densidad poblacional, el, el, los recursos que le correspondería a esa zona eh, debiesen ser más por, por, por cada habitante de, de la zona y por ende sería una gran bendición, eh, se ha hablado de un distrito municipal, de una delegación municipal, el asunto es independizar la zona para que tengamos nuestros propios recursos y los administremos nosotros mismos y en orden de prioridad eh, podamos ver este Gran Vista al Valle crecer, verdad ya que cuantitativamente lo ha hecho, pero no de manera cualitativa, eh, por ende eh, te, ustedes ven eh, cómo están las calles de este conglomerado de barrio, incluyendo Bijao, Barrio Lindo de Atillo, Vijao adentro, Vijao afuera, eh, en unas condiciones sean, precarias. Una pregunta, ¿ustedes sean, han buscado para tratar este tema a especialistas o a personas con conocimiento de municipalidad y de subdivisión territorial y de uso de suelo? Bueno, en realidad no se ha concretizado eso, en realidad no. Y no, no vemos tampoco bueno, una iniciativa desde la sala capitular. Ni es de que no el... puede haberla desde la sala capitular porque eso sería reducir el territorio de San Francisco. No le conviene, y, ¿verdad? No, no, no es que no le convenga. Hay muchos aspectos que... Eh, no sé si usted conoce que yo tengo una experiencia sí, sí, en sí. el área municipal claro, y claro. me sorprende que se esté hablando de, de, de segregación en un territorio que ustedes tienen que luchar primero sí. antes de adquirir esos terrenos, porque esos terrenos son privados sí. y se ha hecho a base de la ocupación ilegal. Eso es, es cierto. Hoy hay una población que por, in, por, in, por, por irresponsabilidad la misma de, de autoridades de desde de, el inicio uh -huh. debieron regular. Pero no sé, no tendría yo la, no tengo yo la fórmula aunque lo pensé en un momento, sí. que fuera, que se la daría más adelante bien analizada para que ustedes resuelvan el tema, porque ahí hay unas inversiones individuales. Sí. Señores, yo he visto edificios de cuatro niveles sí. y eso tiene un costo. Yo digo, Ramón, y me excusan a los amables televidentes de Vista Valle, que el que tiene capacidad para construir un edificio de cuatro niveles, tiene capacidad para comprar un solar, sí. ¿Por qué hacerlo ilegal? Pero no te llama la atención que también en esos mismos terrenos el estado haya invertido, ha claro, invertido. porque si tú buscas, si tú buscas en mis en mis participaciones cuando fui regidor y cuando hablamos de invertir eh, nos referimos, le decía a yo, que yo han hecho cuidado al educativos. estado, al municipio, si invierten un peso ahí porque estarían asegurando y promoviendo que se propague la ocupación ilegal. Hoy día ustedes son los que tienen el problema, que no tienen título ninguno, con excepciones de lo que le han ido a pagar sí. a la familia. Sí, que no recuerdo dueños. el nombre, de, de, le dicen el mocano, porque son mocanos. Son de moca, yo no recuerdo, recuerdo nombre, que nosotros eh. participamos de una demanda cuando le hicimos el play. Sí. Digo que lo hicimos porque yo estuve en desacuerdo y se lo expliqué a los comunitarios que no era en contra de la comunidad. Era en contra de lo ilegal. Sí, tú como abogado sabes que hay que buscar la firma de ellos, un permiso, y ellos requieren un pago, pero te están pidiendo poco, me dicen. No Definitivamente ellos saben, mi recomendación es, a los de Víctor Valle, para que entremos directamente al problema. Para poder tener los títulos, que todo el mundo lo quiere, obviamente. Para poder titular, el derecho de propiedad en el artículo 51 de la Constitución garantiza, bajo cualquier circunstancia que no sea la que ella indica, y la ley indica cómo se transfiere la propiedad. De lo contrario, usted la va a disfrutar, usted yéndose a la luna, usted ausentándose 100 años y volver a los 101. El Estado le debe garantizar a toda persona. Ustedes son los que deben ahora promover que no se siga incrementando la población ilegal ahí. Y procuren, mi consejo, de ponerse de acuerdo con esta familia y pagarle un importe que sea razonable sí. para que ellos no lo pierdan todo y a la vez ustedes reciban ya la calidad de propietario, que es lo que corresponde. A partir de ahí ese territorio pudiera tener calidad para pedir su, su distrito o desarrollarse como una infraestructura de ayuntamiento o de distrito municipal. Entiendo, muy bien, vamos a hacerlo así. Mira, entonces, hasta la fecha, ¿ese movimiento ha tenido contacto con esos propietarios? No, eh, personas de manera individual, sí, pero no, no se ha hecho una reunión, digamos, con ellos. Y mira, eh, no habíamos pensado en eso y voy a proponer eso para que tengamos un encuentro con ellos. Lo primero comunidad. que tienen que aprovechar es, es buscar a alguien que tenga conocimiento del asunto. Sí, eh, sí, sí. Eh, Ramón, uno de los temas que más afecta a San Francisco de Macorís y sectores como Vista al Valle, sector San Martín, es la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado. Sí. Señores. En las últimas semanas, aunque esto no va directamente ligado a Vista el Valle, los delitos a través de las cárceles del país han aumentado, delitos cibernéticos de estafa a ciudadanos. Pero en el caso de la comunidad de Vista del Valle, que se entiende que es un sector un tanto con niveles de inseguridad sí. elevado, sí. ¿cuál es la realidad? ¿Cómo está al momento la comunidad en ese sentido? Sí, bueno, al igual que... Eh, quizá no tanto como en el sector San Martín, uh -huh. que ahora está controlado, obviamente, por la presencia... Eh, y que va a volver militar. a lo mismo cuando se vaya a la presencia. Exacto, porque no es un rato, rato, rato es siempre que va a ser... Que va a mí? volver a lo mismo. <ríe> Los muchachones no han salido ahora a las calles, de las de ellos, pero van a claro. salir de Sí, crecer. porque es un de problema amor, multifactorial, obviamente. Le hicieron una pregunta a un comunitario y después mandaron la foto, pero ese es un vendedroga que ustedes... Estaba frío. Mira la, mira, la situación en esta zona, nosotros eh, ya ustedes están, eh, claro, ¿verdad? Están informados de que fuimos al Palacio Presidencial. Sí. Yo fui sí. uno de los voceros representando toda esa zona, de Gran Vista del Valle, incluyendo Bijao, Atillo, eh, el Distrito de Jaya, eh, La Joya, etc. Ese cuadrante. Ese cuadrante. Y... Delante del presidente tocamos ese tema de la inseguridad. Pero yo no sé si se tocó aquí, porque yo se lo dije a, a Giovanni Paulino, se lo dije, que el presidente dijo allá mismo en el Palacio que San Francisco de Macorís está muy por encima de la media sobre... y que es el pueblo más inseguro del país actualmente, San Francisco de Macorís. ¿Cómo? Tres veces por encima de la media, lo dijo el presidente. Yo creo a que ustedes. Sí. sí, lo dijo él. Es decir, y, que mi preocupación de ayer... Respecto a que buscamos una información de lo que se ha hecho hasta la fecha, las autoridades en el San Martín está entonces en la misma preocupación del presidente. Sí, sí. Y la, la intervención que se ha hecho en el pueblo no va acorde a lo que dijo el presidente, porque ya. tiene que ser más que enviar policía a San Martín, eh, enviar más a los sectores, pero también... Que es un le, paño le, tibio, Ramón. Sí, sí. Le hice hincapié, presidente. La zona franca... En otros lugares, yo veo que están abriendo más naves y, y aperturando, pero en San Francisco no. ¿Y usted no le trató sí, el tema de la tierra de Víctor Baño? Sí, se habló también de, de eso. La, de la y quedó de enviar una comisión. ¿Qué le dijo de las naves? Necesitamos fuente de empleo. Sí. Eh, que, eh, bueno, ahí estaba el senador presente, sí. el senador intervino, que eso está en proceso, uh -huh. pero tú ves que le están dando larga, porque para tú combatir la inseguridad, tú tienes que generar empleos. No es que se justifique claro. que un joven delinque porque no tenga un empleo, pero eso es una tentación. Cuando no hay tener. niveles de desempleo, sí, los muchachos... pero también así. los cursos técnicos. Yo no sé, yo quisiera que ustedes manden una cámara para claro. que ustedes vean cómo está el edificio de Infotec que se hizo en el Ciro Alillo, en la parte donde tú das la vuelta por la escuela Filomena Gómez, ¿qué se llama? Eh, ¿Cómo está? Eso está abandonado, un edificio está completo, completo, el edificio ya ha sí, hecho, sí. El pintado y todo. Alguien que esté de esa zona, mándenos una foto al programa. Para Abandonado verlo. está. Entonces, es decir, se hizo la inversión. Sí, enorme, pero la inversión quizás no se ha terminado. Por la es que no se, o sea, se inició, pero es la construcción que Fal, no se ha terminado. Falta equiparlo. Y que que nombre refirió. en el personal, uh -huh, pero uh -huh. un centro enorme que se hizo ahí. No sé si ustedes sabían. Y con una visión ampliada, claro, ahí es que va a estar el centro principal, si se un quiere, centro regional, regional sí. de Infote, donde se entiende que la capacitación y el impacto que esto va a tener en la región y en nuestro pueblo es importantísimo. Entonces, no sabía que estaba parada sí, la obra. Sí. No, parada, o sea, está terminada hace ya más de un año. Eso es lo que está abandonado ahí, lo están dejando destruir las cosas. Y entonces, tuve como que no hay... Eh, eh, un ambiente de tú decir, pero caramba, eh, se está haciendo el trabajo como debe ser, porque eh, además de los empleos hay que capacitar a la gente, hay que abrirle puertas, caminos, pero el deporte también, hay que invertir en deporte. El otro día me decía William Hernández, que, mm. que está nombrado el mm. ayuntamiento Ramón. Eh, eh, mira, eh, no tenemos útiles deportivos. A ver si en la iglesia conseguimos alguna donación. La iglesia en estos momentos para ese tipo de cosas no está dando donaciones. Entonces me llama la atención eso. Eh, perdón, eh, William, diciéndote para que la iglesia le Sí, dé porque que... la iglesia nuestra muchas veces ah, okay, ustedes, eh, dona eh, tú ves, eh, eh, a varias Pero instituciones. Pero no hay el ayuntamiento a la iglesia. <risa> <risa> nosotros nunca pedimos al gobierno Al contrario, nosotros, la iglesia que yo pertenezco La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días sí. Mormones, siempre ha colaborado Con sí, los gobiernos sí. Pero que y, Ustedes chistos? tienen un, un templo ahí en Vista Valle ya. No, todavía no, Ajá. tenemos es, En, la, en la, la avenida Libertad Es más cercano a esa zona sí. Entonces, Pero yo sé que ellos no construyen Si no tienen título Ah, no, ah, no Sí, Entonces, está claro no ahí, porque es una iglesia que está por sí, por, la, por la regla Entonces, volviendo a lo de la inseguridad, allá mismo en, en el, estuvo el director de la Policía Nacional. Chu, ¿El sí. actual? Sí. Y le ah, expusimos lo de la inseguridad, incluyendo al Gran Vista del Valle, que tiene solamente, óyeme una bien. Una pregunta, yo te he oído decir el Gran Vista del Valle. Es un nombre que que se, se lo he se puesto le yo. Sí, así que se le dice. Y ya la gente lo ha ido acogiendo. Es un hombre que, por lo grande que es, yo siempre lo resalto. El gran vista al valle. Y así mismo lo resalto siempre. Porque, le decía el director, ese comprometió, tomó nota. Porque, ¿tú sabes cuántas patrullas motorizadas tenemos? ¿Cuántas? Una. Y el cuartelito. Y le toca patrullarlo, el pino, la abijada, el batillo, la joya. El cuartelito que necesita de todo. Poco pasa aquí. Entonces... Hay otro motor, me, dice lo, eh, me decía alguien de los que trabajan ahí, de los policías, pocos que tenemos, que hay, hay un, un motor, pero no hay personal para ese otro motor. Le solicitamos mayor personal, patrullaje, más patrullaje. motores, porque obviamente un motor, dime tú, toda eso, esa zona tan enorme. Entonces, el, el director de la policía tomó nota, atención general de la plaza, porque el otro día llegaron 100 policías. Yo pregunté el otro día, eh, dígame, asignaron los policías a Gran Vista al Valle, esa zona. Eh, todavía no. Entonces, eh, enfocado en se hizo eso en el Palacio Presidencial. No hagan Me quedar vale mal al presidente momento. y al director de la policía y aumenten el personal en el Gran Vista al Valle para nosotros ver ¿verdad? cómo disminuyen esos hechos violentos, los robos, los atracos, que a cada rato ustedes saben, porque sí. aquí pasan las noticias. Una pregunta. En principio... Di mi opinión respecto a la realidad de dónde estás levantado, viste el Valle. Y que sé que ese es un handicap que ustedes van a tener, que es la de titular. Sí, sí. La de adquirir la titulación. San Francisco de Macorís se formó en una eh, donación hecha por la familia Tejada y, y creo que Reynoso. Y tengo datos del año 1878, que es donde parte la fundación, pero que antes pertenecíamos a La Vega. Sí. Todo, son un, todo eso es un proceso. Pero en el Valle, ¿con qué contamos ahí para deci decir que puede convertirse en otra ciudad, o en una ciudad, o en un distrito? sí Independ Como infraestructura de como que genere empleo, eh, háblame de sí. esa infraestructura Hay que decir que en ese sentido hemos ido avanzando Mira, tenemos eh, una ferretería ya grandísima ahí En la calle principal, dos ferreterías sí, en la entrada. Y esa ferretería, la última eh, Que está después de la entrada Que le va a dar la publicidad a mi amigo Jerez eh, tiene muchísimos empleados ahí, yo creo que tiene unos 25 empleados. Yo he comprado ahí. Pero estamos hablando también de que tiene eh, un colegio, mi divina patria, que tiene un edificio enorme ahí, que ya está incluso avalado por Infote, con como, sus aulas como, habilitadas. Como recinto para sí. impartir sí, sí. docencia técnica. Sí, hablaste de los edificios que se han hecho, también tenemos farmacias, dos farmacias, Bien. En esa zona tenemos también. O sea, supermercado ahí? Eh, ya tengo la información, no hay un supermercado. Hay Cormado. Sí, hay una eh, al fondo allá, una surtidora, pero tengo la información que en la principal van a ser un supermercado. Ya arreglaron el terreno. Ya. Y ya ahorita tú lo decías, tenemos un liceo, tenemos varias escuelas. Ahí está la Feliz Ramón Fernández, que a propósito, un día hace, como hoy, hace que, un año más que de su muerte, que lo mataron también. Unos delincuentes ahí en Vista del Valle y ese caso no se ha resuelto. ¿Al profesor? Eh, él no es profesor, era eh, de la Codal, era de, parte del sindicato de la Codal okay. y lo asesinaron y nunca se, se ha resuelto bien ese caso. Entonces, tenemos varios centros educativos, eh, colegios, farmacias, te decía, ferreterías. Y otros tipos de negocios, O sea que el, el, eh, nosotros y, eh, ¿Y hemos ido avanzando. Francis, ay, mira, sí. te escucho, eh, escucho a Ramón narrar eh, las condiciones eh, comercial de la zona es a nivel escolar. Eh, o sea, en todos una los sentidos. Sí. Y me gustaría nosotros, o sea, poder tener y saber que se cuenta con un edificio de formación que tú tuvieras 50, 100 jóvenes, sí. 200 que se trasladen de al Valle, de todas las zonas aledañas o de todos los puntos de San Francisco de Macorís a formarse ahí, sí. a que salgan muchachos eh, en el área técnica que tiene que ver con la digital, eh, con lo, los aspectos electrónicos tan demandados en este momento, con el área del bañile, de mueblerías, en el área de la costura, las damas, en el área de la belleza, o sea, todos los renglones técnicos sí. en los que se puede preparar un joven, oye, tú sacas muchachos y muchachas, Posiblemente de salir embarazadas, de pensar en familia, porque claro. inmediatamente su visión de la vida cambia. Cuando los jóvenes se preparan a nivel de carreras, a nivel técnico, su, su visión de las cosas hace así. Y su se rompe feliz. el ciclo Exacto. de la pobreza. Se va rompiendo. Entonces... Da pena, y a veces uno, a mí lo que me deseo es de pararme a veces de aquí, porque es que uno habla lo de decía. estas cosas, Ramón, te escucho, y nosotros que lo sabemos acá, y esa es nuestra línea. O sea, de que necesitamos tantas reformas. Impulsarlas. Eh, impulsarlas, y que están ahí, que son a veces fáciles de lograr. Hablar de una zona franca, hablar de la preparación de los muchachos con ese edificio sí. que impactaría muchísimo a San Francisco de Macorís, con el tema de la seguridad, que te manden policías a San Martín. Cuando la Policía Nacional, cuando el Ministerio de, de interior y policía sabe que eso no va a resolver el problema y que eso es lo que te mandan claro, claro. o sea te indigna y te hace sentir de brazos cruzados ante todas estas situaciones que no es la manera de nosotros resolverlas y de salir adelante Qué bonito fue ese ver en San Martín, eh, preparando eh, canchas móviles, eh, haciendo un levantamiento de los jóvenes. Y mire, vamos a, claro. a, a, a darle y transporte. Que ya en a, porque la droga se ha llevado. Sí. Llevarlo a un programa. Llevarlo a un programa. Y que esos malditos puntos de droga también, que sí. todo el mundo sabe claro. que están ahí siempre, sí. que son que tienen esos muchachos, esos parásitos claro. ahí, la mayoría. Sí. Eh, que también se, se, se condenen sí. y se cierren por siempre, porque lo saben. Entonces, es un, es un asunto multifactorial. O sí. sea, que es, es proactividad que ¿Y necesitamos. ¿Y cómo está el área deportiva, Víctor Valle? Aunque bueno, tenemos claro, y me va, a tener que hablar, me va a tener que hablar de la situación de COVID y cómo se ha desarrollado para esa zona. Sí, mira, eh, nosotros eh, se hizo una cancha ahí en Pradera Gésemaní. Eh, los jóvenes ahí participan, pero necesitamos obviamente más espacio deportivo, sobre todo en la zona hacia la derecha, después de la principal, sí. después del play, eh, era... Todas esas zonas, ninguna de esas zonas, que es un conglomerado de varios, de unos siete sí. barrios, sí. no hay una cancha, hermano. No. Mira, y en Salvador, sola, Ten y Ten. La, la, la, la escuela que se hizo nueva, sí, sí. se ve sola ahí, sí. cuando uno entra. Tú sabes que ahí tenemos Salvador, Ten y Ten primera, segunda etapa. Sí. Tenemos Vista Nueva, tenemos Manhattan, tenemos el sector eh, San Miguel, tenemos eh, este donde ahora comenzaron a trabajar eh, en, en la. Detrás del liceo, ahí, Mamá Tingó, que tiene varias etapas. En, en ninguno de esos sectores hay una cancha. Entonces, nosotros estamos exigiendo. Me decían ayer, ah, que presupuesto participativo, que, que están haciendo las licitaciones. Tú sabes que es una burocracia ahí. Y, y ya estamos por mitad de año y todavía no, no vemos obra bueno, del presupuesto eh, participativo. Se supone que en esta etapa, entre junio y julio, debieron de haberse realizado ya las asambleas para sí, determinar con las comunidades, las obras que se priorizan por ustedes mismos. Que Es una parte que se debe mejorar en el sí, ayuntamiento. Sí, sí, pero fíjate, Maculada siempre nos llama, nos da información. Si ella no está viendo, quizás nos llame y nos dé una información sobre cómo ha culminado el, el proceso de levantamiento con las comunidades. Son asambleas generales y que allí se despliegan todo tipo de... Una de esas necesidades, el sistema cloacal, eso lo mencionamos al señor presidente. Él prometió que va a tomar en cuenta San Francisco de Macorís porque le expuse que la mayoría aquí de los sectores, barrio, incluyendo urbanizaciones, no tiene sistema cloacal Y de aquí está colapsado la planta de tratamiento. Aquí se necesita otra, obviamente. Entonces, es una obra macro. Y lo han colapsado también porque aquí uh -huh. hay una serie de, de ciudadanos y brillantes, y, brillantes sí, sí. que hay que felicitarlos porque quizá han resuelto para ellos un problema, pero para el resto... No han convertido en un gran problema sí. Han hecho conexiones ilegales sí. la, Allí va todo Hasta la basura sí. Y lo, lo peor de todo es los ríos Que ríos río Jaiotra lo han cogido de cloaca Las cañadas son cloaca Y hay una zanja allá que la gente ha hecho una tubería Y ahí van de, de, de derecho Esos, Bien, eso es esos inodoros, inodoros <risa> eso es Descargándolo a la zanja pero Pero ¿dónde está escuela? Sí. ¿Y dónde está medio ambiente? Esa o sea, es, la, buena pregunta, esa es la, la incapacidad, la incompetencia de las instituciones. Tú ves los no éticos que, que se llenan y, y tienen que desaguarlo por los contenedores. ¿Te no pagar. Porque no, no paga... hay un camión succionador tampoco en San no, Francisco no, no. y la región. Eso viene como, un, como una especie de, de premio. Que debiese el ayuntamiento, por la situación precaria y sanitaria que tiene San Francisco, por lo menos solicitárselo a Binader, que yo dudo que le diga que no, señor alcalde, le sugiero eso, porque Mírate no puede interesante. Sí, un camión succionador. Y, porque... puede, y puede el ayuntamiento, con una tasa, la gente pagar que le limpie sus séptico y vaya y desmonte a la que es la planta de tratamiento exacto. ya que no hay impulsión porque hay mucha obstrucción exacto hay obstrucción hasta en la forma en la línea de llegada yo le he caminado desde ahí de los maestros hasta la planta sí y sé la vagabundería que hacían tú sabes que esos tubos de fibras sí los rompían en extremos para que cuando llegaran las aguas, cayeran ahí, ahí se producía la pipiota. Sí, sí. La famosa pipiota de los cielos. un amigo, mío. diga qué lo que le daba el toque. Sí. su mamá es por ahí. Y eso se logró con la reestructuración que se hizo hace unos años en gobierno, creo, de Lionel o iniciando Danilo. Sí. Pero aquí no hay, en valle tienen planificado dónde sería eso. Sí, eh, obviamente hay que hacer cerca de la planta de Gales Javier Gas, en la zona baja. Ahí es que amerita una planta de tratamiento, porque hay muchas aguas negras que bajan por ahí. Y mira, no quiero dejar de mencionar, no sé si ya sí, todavía queda más sí. tiempo, el asunto de las calles. Yo le mandé algunas imágenes Vamos, para eh, que la gente vea cómo, la cómo están. Está en carpeta, Asfaltar Vista al Valle. Eh, eh, hablamos de eso, y entonces yo le sugería al presidente, bueno, le exigí Era, al presidente, de que. Ah, ¿la han estado pasando. Sí, sí. Ok, de que hay un frente trabajando en Mamá Tingó. que lo están haciendo más ahí, porque ahí están los patrocinadores principales del pasado llamando, llamamiento vulgar. Uh -huh. Ahí está. Comenzaron ahí: El José Mercado, mi amigo. El mercado y Enrique Rojas. Enrique Rojas. Ayer me decían, me mandaron estas imágenes otros colegas. De cómo va Mira, ese es el río Bijao. O sea, yo veo arena ahí, Ramón Este es el río Bijao, El puente sobre el río Bijao. Pero eso es Oye, río Oye, que Que, <ríe> que el Ramón, pasado mira, gobierno mira, mira, mira Eso mira, mira. que es, Esa es la calle que, que cruza Es una el río, Sí <ríe> Entonces yo no sé si hay una, hay una foto por ahí donde se hizo el primer Picasso. La puerta de la prensa fueron, eso se pasó por toda la parte de aquí. Que el gobierno pasado dio el primer Picasso hace dos años. Digo, yo me acuerdo, eso. sí. Oye, se burlan de uno, se burlaron de uno. Sí, se burlan. Uno. Como con, el, con Ugamba y el puente sí. de la 20, del, el puente de allá de Ugamba. Esa, no, las autoridades, he pasado yo me, 10, 16 años, hay que decir. Yo, yo encuentro que Abinader, a pesar de todo, ¿verdad? Yo creo que está haciendo Son mucho para lo que. Problemas. 16 años que duraron aquellos, sí. nos abandonaron, no hicieron nada para allá. Entonces, eh, Abinader prometió enviar una, una comisión también para evaluar el puente. Ayer hablaba con un ingeniero, me dijo que están esperando, que van a evaluarlo para construir ese puente. La gobernadora también me dijo que sí. Y eh, sobre el asfaltado, queremos que abran otros frentes que le solicitamos allá porque hay un solo frente trabajando y son demasiados barrios. Entonces, queremos que avance. Están ahora eh, afirmando porque hay que hacer la serie container Pero otra cosa, tú no puedes tampoco hacer la serie contener, faltar esa calle de esos barrios Y meter en la tubería del agua. Y muchas tuberías que están dañadas y problemas, problemas sí, bueno. eh, de tuberías, como bien sí, lo ha dicho ahora, acá Julio. Óyeme, es que es un trabajo muy profundo lo eh, que hay que hacer aquí. Esas trochas que yo veo ahí abiertas, no veo vivienda por ningún lado. No, porque es que ese es el área donde pasa el río que comunica vijado, vijado adentro, vijado afuera. Ustedes Entonces, le quieren conectar por ahí. Claro, por porque parte. es una bendición. Tú sales para todos cuando se abre esa carretera que piensan hacer, ¿verdad? Por, por, que La salga. cumbalación. Sí. Eh, que que salga debe pasar calle. por esa zona de Víctor Valle en la continuidad. Que salga por ahí, por el Montecito, ese maní, que sé yo, por ahí, una de esas zonas por sí. ahí que conecte a Vista del Valle, entonces tú sales más rápido a Tenares, que no tiene que dar la vuelta así para ir allá. Y además que los estudiantes cuando llueve de Vijao no pueden cruzar acá para sí. venir al liceo. Ya. O sea, ahí, ahí se han ahogado muchísimas personas. No me Sí, bueno. Así bueno. que gracias este por la oportunidad y eh, por la descripción que nos hace o relato que nos sí. hace de tu comunidad. Sí, y eso sí. habla muy bien de ti porque veo que conoce todos sí. los puntos. Ramón sí. siempre ha estado involucrado con la comunidad. Sí, que tengan pendiente. que la gobernación que abra más frentes de trabajo. La gobernación como la alcaldía. Incluyan a, a, a Villa Públicas y Napa. Combinen el esfuerzo. Es mi deseo. Combinen el esfuerzo. Para que no se vean loquitos. Porque se están viendo, sí. se pueden Todo ver loquitos. Lo que se está resolviendo podría ser un gran problema mañana. Sí. Una pérdida de recursos se complació a un grupo que no entendía la planificación. Y a eso esperamos, Ramón. Así es. Gracias sí, por sí. estar aquí. Un Gracias, abrazo, Ramón. bendiciones y esperamos y ver Y síguenos dando la información de Vite Valle. Esperamos que se resuelva la parte nodal, que sí. ustedes puedan tener sus títulos. Sí, sí. Es, lo más, es lo primordial porque de la capacidad eh, in, eh, del propietario se puede tener acceso a financiamiento, se puede tener dignamente una casa. Sí. O puedes desarrollar tu negocio libremente Atención Inapa, por favor, que le den seguimiento a un tanque Que también prometieron hace mucho las autoridades pasadas Un tanque en los espinos de la tercera etapa Que alimentaría madeja el No el tanque de no aquí de ustedes agua? de adelante? Que tenía como unas filtraciones, una situación Se ha ido mejorando, el agua por ahí no tenemos muchos problemas Gracias a Dios, pero con excepción Era, no, de esos barrios nuevos el del agua, pero... eh, Con excepción de esos barrios nuevos eh, Mamá Tingo, tú sabes que hay que entrar el agua la mayoría tenemos agua, gracias a Dios Pero ahí en los espino de la tercera etapa Y Madija señores, necesitan un tanque Que es un tanque que es prefabricado Que van y no, lo, lo, lo instalan. instalan Exacto, están esperando ese tanque Por favor, eso se le prometió sí Bueno, ahí está la denuncia Muy bien